Tras la reunión entre el presidente del Estado Evo Morales y el Consejo Marítimo el primer mandatario pidió invitar a expresidentes, excancilleres y dirigentes de organizaciones sociales a formar parte de la delegación de al menos 30 personas que participará de las audiencias orales en la Haya que se desarrollará del 19 al 28 de marzo 15 de los 30 es el del equipo técnico jurídico a la cabeza de la gente con equipo jurídico nacional e internacional de 15 hermanas y hermanos que podamos acompañar en las audiencias orales. 15 de las 30 personas corresponden al equipo jurídico nacional e internacional. Los restantes 15 cupos podrán estar conformados mediante invitaciones. Eh, esperamos que nuestros exautoridades nos puedan acompañar. Hoy día se cargo la ministro de Presidencia de Canciller para comunicarse de esta manera conformar la delegación, repite nuevamente, para acompañar las audiencias orales. El primer mandatario señaló que por la tarde se sostendrá otra reunión con el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima para revisar los argumentos de Bolivia sobre el origen de las aguas del manantial Silala. La reunión del Consejo Marítimo fue conformada por el agente Eduardo Rodríguez Belcé, el coagente y embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, el canciller Fernando Guanacuni, el ministro de Justicia Héctor Arce y el ministro de Gobierno, Carlos Romero.